Noticias principales del país. Adelante. Las principales. Sí, señor. Ayúdeme, señor. La, la fuerza del pueblo lo tiene muy lejos. La fuerza del pueblo denuncia que la Junta Central Electoral no ha nombrado el director de informática que fue suspendido, esto tiene, no, hay eh, mucha fue, preocupación, no, es suspendido que está, sí, pero, sí lo suspendieron, entonces en, está en el, el mismo equipo técnico, pero entonces no está el director, que se supone que había, debía de haber un cambio eh, completo en ese departamento de la Junta, y en el gobierno concede permiso para la misa de Corpus Christi este jueves, mañana, uh -huh. sí, mañana esta. hay que rezar. Mañana es feriado. Senado aprueba otros 17 días de extensión del estado de emergencia. Ese Senado le aprueba hasta claro. la reelección. ¿Qué te Y un 58.6. Sí. ¿De los dominicanos entiende que habrá segunda vuelta según la encuesta? ¿Fulvio piensa que no? Según ese estudio. ¿Y sí, que estudio. ese estudio Fulvio, es ese? Es importante eh. saber cuál, quién lo hizo. Ese fue el, de, el que comentamos esta mañana. El, sí, de, pero la encuestadora sí, okay. ¿no? no decía. Ok, eh, decía el nombre. Si la OPS dice que invierno y huracanes amenazan lucha contra el COVID-19 en todas las Américas. Bien, esas son las noticias principales. Para la próxima, ustedes el me... producción, ahí faltaron noticias me, de las me que de ayer. Eh, el, el, el, el dirigente del PRM en Asua, que fue primera plana de todos los diarios, Global eh, Ten Research. Espérate, ese, eh. ese dirigente que tú mencionas es director de la Junta de las Lagunas en Asua. Pero no importa. ¿Y cómo es... puede ser dirigente de un partido es la, es... si es el encargado de una junta electoral? Es la trascendencia de la noticia. Dime. Es la trascendencia Pero pertenecía ¿Qué? o no al PRM. Eh, hay que investigar. Pero el, el es la trascendencia es de la noticia. Menos hay, hay que investigar eh, el trascendencia. Y por ejemplo, esa noticia la tenía. ¿Por qué ¿El ¿El la quitan? Hay que investigar. ese diputado del de PLD que se suicidó. Hay que buscarle el trasfondo a esa noticia que tú dices. Wilmen Ramírez. Esta otra información también, este joven, aparente, sí. eh, tengo la información de que sufría de depresión, sí. había resultado positivo para COVID. Entonces hay que entender que la depresión es una enfermedad muy grave. Sí. Claro, mucha gente la claro. tiene y, y regularmente las depresiones terminan en suicidio. Y esa Casi mentalidad, siempre. amado, de que a veces eh, en, la en gente el, tilda, en mira en ese lo más. que hizo. O sea, que esto. Apresan hay... dirigentes del PRM, por vínculo con el narcotráfico. Y ese dirigente que dicen del PRM, que, que, que es coordinador de, de toda la vaina para allá mm. para el sur, es el dirigente, es el, el, el encargado de la Junta el PRM municipal, ayer. municipal de la Junta Electoral de la Laguna de Asua. Pero el PRM dijo... El PRM Tú me dijo entiendes. que cada quien es Y otra, y otra exacto, cosa, claro. y otra cosa. Pero el PRM asumió claro, como que él espérate, le pertenece espérate, al partido. Pero, pero espérate, espérate, okay. que yo voy por donde va la okay. maldad de aquel. <risa> ah, o, o, o, oye lo otro, pero, oye, lo otro ya lo oye lo otro, <risa> el, el, el oye lo otro, oye La DNCD es, es la primera vez, o es una de las primeras veces que, en siempre, tiempo, como en que siempre enfoca a, al dirigente del PRM. Lo que ellos tienen Nunca lo ponen en primera plana sí. no, porque está, Uno de ellos está en Colombia pero Tú me entiendes entonces, PRM, entonces, La DNCD Es un instrumento un video, también la ¿La está dinero, No, no está yo no estoy defendiendo M Yo estoy defendiendo Yo no lo estoy posición, defendiendo No, yo no lo estoy defendiendo Yo no lo estoy defendiendo Quiero que me expliquen a mí Cómo ese dirigente del PRM Era el director de la Junta Municipal de las Lagunas de Azua y también que me expliquen cómo la DNCD solamente menciona a, a los que están en tráfico del, del PRM sí, es y los otros, ¿por qué no lo, ah, en el PLD lo no hay. Entonces, la DNC es un instrumento. En el PLD no hay. Eh, es un instrumento. Claro que lo hay, no, porque solamente es verdad, solamente claro, salen dirigentes del PRM. Claro, no justificando todo el, el que está involucrado no en actos ilegales. Debe de ser sometido. <risa> ah, <risa> y. y, y. Lo dije. Señores, vamos, a, vamos bueno, a, a la unidad catalana. Lo que tiene ustedes bueno. tienen que hacer es hablar con esos periódicos que fue lo que hice en la publicación. No, pues sí, yo, pero no no, yo no porque... yo lo el periódico, no, porque no. la, la información la es, miren, es miren, real. Miren, la política de hecho, es real, vernácula, es real. lamentablemente, sí. la Estamos, política ya. vernácula de alguna manera ha sido eh, eh, maleada. Maleada en cierto por modo Por el poder Por el poder económico Por el que lo dirige, ¿verdad? Y por el poder económico que produce el narcotráfico una llamada. Eso Gente ligada al narcotráfico Eso se le advirtió a este país hace claro. tiempo que, claro. el, que el narcotráfico se aposentaría Tenemos en la poder dos llamadas, en muchachos Vamos a oír una llamada que tenemos Adelante, buenos días. buenos días Sí, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bien. ¿y usted? ¿Cómo le va? ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Lorenzo Lara. Loro, no te reconocido, disculpa. Buenos días. Está recibiendo un refuerzo ahí, ya ni amado. No, que yo no necesito refuerzo. Adelante. Lorenzo, por Dios, vamos a escuchar a Lorenzo. Lorenzo. ya no necesita refuerzo. No, no sé, cuando Por Señor, vamos a escuchar a Lorenzo. Adelante, Lorenzo. Mire. El tema del narcotráfico es un tema muy... Muy delicado. Muy delicado. Sí. Y hay un señor por ahí llamado, apellido Martínez, que ha hablado de 37 narcotraficantes que están financiando la campaña del PRM. Y de los 980 que están financiando la campaña de Danilo, partido, eh, eso no están. en todos los partidos. Pulio, tranquilo. eso no está en los 980 pulio, de narcotraficantes tranquilo. que están financiando de esa, la de Danilo pulio, tranquilo. entonces pulio, somos nosotros que estamos en el gobierno pulio, que, pulio, que han financiado pulio, pulio, el narcotráfico somos nosotros pulio, pulio, pero pulio, yo te pulio, pregunto pulio. Lara estamos nosotros en el gobierno pulio. mandando aviones a Bélgica pero, y a Venezuela pulio, y a Colombia pulio, y a, pulio, y a pulio, Miami que no venga con ese veneno no Vamos venga a con ese vene. veneno, Lara. Fulvio, ustedes están controlando el Estado. Fulvio. Ustedes son los que controlan el narcotráfico Fulvio. y toda la ruta. Va, Fulvio, va que que ustedes proteger. tienen los servicios de inteligencia, los Fulvio, aviones. Fulvio, Todos Fulvio. lo tienen. Fulvio, me voy a tener Fulvio, que proteger. De Vamos a ver, Lara. Fulvio, desarrolla tu idea. de esos nervios, eso nervio, Fulvio. No, yo ves, tengo mi nervio bien puesto. No venga eso tú a estar confundiendo ocupante. la o sea, opinión pública. Tu propio candidato a senador tiene que dar cuenta aquí Ey, ey, ey. Él, ey, ey. no, no pero quién, quién, quién? ¿Quién, quién? Bien, ¿Quién? Lara, está bien, yo te voy a contestar. Yo te va a contestar al final, Lara. ¿Termina? Ah, ven, oye, este está ten cuenta. Vea qué bien. Ten cuenta. Julio. Y, y, y el audio que el que Fran, Franklin Romero Franci. tiene su cuenta bien clara y cuando vamos, tuvo vamos la situación oye, salió airoso Por Dios, vamos a escuchar Franci, a Lorenzo Franci, porque, se porque se lo que él está diciendo Franci. es muy delicado No, no, no, es sí. que respete respete se puede no, o, vamos, no, Tú eres no, amigo no, de Franklin pero déjalo, Está bien, está bien Yo te quería llevar por otro lado No, déjalo Oye, Franklin, problema Oye, Franklin, un expediente ahí hay un expediente que es irrefutable ¡Ajá! ¡Es ese Yo sé que eso duele, oiga, yo sé que eso duele ¡Ajá! Pero oye... ¿Cómo oye, se llamó Julio. el último traficante no, oye, que agarraron? No, oye, ¿Cómo, se ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llama el último es que agarraron? Oye, no, César el Abusador oye, tiene un oye, audio oye, por oye, ahí oye, que ustedes no han podido explicar Julio. Muy bueno, eh, pero, muy bueno pero, pero ese es, Lara ese es oye, César, vamos a hacer a la Yo quiero llamada escuchar, yo es Julio. Quiero escuchar Julio. a Lara, Fulvio, vamos a escucharlo que le voy a dar la oportunidad este digo, pueblo, digo no, lo apuntado, hable. Este pueblo, oye, oye Francis Te Francis, estoy oyendo, te estoy oyendo Francis, oye, la mezquindad política Debe de abrir los ojos a este pueblo de San Francisco de Macorís Tiene dos opciones. Tiene dos opciones Tiene dos opciones. A Amirka Romero Que es un hombre decente Que sabemos de dónde viene y tenemos el candidato del PRM que también sabemos de dónde viene, porque tiene un expediente irrefutable. Tú estás acusando que Franklin tiene compromiso antes. con la droga y ahora, que está tiene el expediente de droga. Oigase bien, somete Esta lo que prueba, tú tienes todo este el poder país, y el gobierno entero. Oiga, este país no se Lo de César puede el abusador, lo de Figueroa este Agosto no y todos esos narcotraficantes que hay. Turbio. Este país no se puede ¿Qué han divulgar? hecho ustedes? Mira, claro. Lara, yo te voy a recordar cuando tú fuiste bueno. candidato a, a diputado, garra, cuando tú empezaste tu candidatura a diputado, ¿quién te respaldaba? Yo hable? ¿Quién lo no respaldaba? Yo hable? Tú, tú tienes tiempo, Francis, tú tienes tiempo para hablar. Sí, Con, sí. Mire, Continúa. Este país tiene que cuidar en la garra de dónde puede caer. En la garra que estamos, este es el peor COVID. ¿Qué, ¿Qué tú Gracias, decías, Lara. Francis? ¿quién le, ¿Quién le colaboró a no, no. A Cuando Lara surge por primera vez con la candidatura a diputado, él sabe quién era el que lo respaldaba y cómo la gente hablaba de quién, quién lo respaldaba. Yo no voy a entrar en esos detalles bueno. porque no puedo atacar con otro ataque las cosas que él dijo porque Franklin Romero es diputado del Congreso, bueno. es nuestro. Y sí, tuvo una situación claro. de la cual salió airoso. Incluso. Hay que claro. ¿ustedes, ¿ustedes, recuerdan, en Estados Unidos, Ustedes recuerdan. Ustedes recuerdan que. La justicia norteamericana. norteamericana y, la justicia y la justicia norteamericana. Lo liberó. Por lo liberó. Cierto. Es decir, quien paga la, la, la fianza de Franklin Romero, nada más y nada menos, es el astro de la canción eh, de la bachata. Que Romeo Santos. Romeo Santos, claro. que era en principio un. Eh, un socio de Franklin él fue de condenado empresa. no, para no nada del contrario Mira, salió Iros, y, y, está, y hoy aquí es pues diputado si no y, no, no, y venir hecho, y, ven, vino no y venir no, a decir no, eso si no de Franklin y, y él es amigo de Franklin, lo conoce porque aquí tenemos que hablar las cosas claras no, si, si no aquí fue estamos en unos procesos no. de, de, re, de renovación de la clase política ¿Y, tú tienes... y es cierto que en el Congreso hay muchos narcotrafic... pero tú ex narcotraficantes tú quieres ver más tráfico que en este gobierno pero, este gobierno bueno, de la... bueno, pero mira, mira. atacar de forma vehemente a Frank mira, Romero que... que es un caballero también como a Milka que no claro, dejamos dice, de reconocer que a Milka de claro. dentro de todos los políticos es el más organizado me tocó trabajar con él y a mí me correspondió más... cuando fuimos aliados el en el cierre de campaña, los dos cierres de campaña en el primero y el segundo ser parte ser parte de los comunicadores bueno. que estuvo ahí 24 horas. ¿Vamos a doctor, el doctor, a doctor, doctor. Le pido permiso porque tengo que, ir a a ir sí, a tengo a que irme a beber la pastilla. Tengo que irme a beber la pastilla porque para, la verdad, para. lo que Lorenzo Lara hizo, lo que Lorenzo Lara dijo ahí, va a tener que demostrarlo. Tú sí. Sí. Lorenzo Lara va a tener que demostrar que Franklin es un narcotraficante, candidato o sea, a senador. Él, él no, él a dijo no, él lo dijo. Él lo dijo que tiene un expediente. Él dijo que, que tiene un expediente. Lorenzo Lara... Lorenzo Lara dijo claro, en este espacio. Lorenzo Lara Claro, pero él nunca dijo. Pero dijo en este espacio. Espac ¿Y de qué el expediente? Eh, por Dios, eh, a eso es a que él, él se te refiere. Te... Tú estás aquí al lado de abogado. Eh, no, pero él dijo. Sí, pero. Él dijo que tiene un expediente. Eh, de que eh, dijo, ¿Y de qué tiene el expediente? Mira, espérate. Él nunca dijo bueno, Amado, Él habló vuelve de y repíteme gente. la palabra Un puede ser hasta una Pero sabemos igual. que tú sabes que no es eso Yo sé no que no es malo. eso y toda Mira, la gente sabe que no es eso no dijo, también, Mira, en el caso este, de este, de este eso. muchacho Lara Acaba Porque de sé, utilizar no, lo que Amado ha estado repitiendo Pseudología. por Dios No, pero es borracho que estamos Ningún borracho, ningún borracho Nosotros no somos muchachos aquí Pero si tú escuchas Yeryan, eso. Yeryan Óyeme una cosa, cuando el, se estaba el, el, el tratando el, el tema, cuando se estaba tratando del tema, cuando se estaba tratando del tema de droga, oh, del PRM. Oh, por Dios. Él quiso hacer una succión y extrapolar el caso del PRM con el caso del candidato. Claro. Es decir, oh. que no entenderlo no de otra manera, porque Franklin por no Dios. tiene expediente, no tiene expediente. Es diputado al Congreso. Pero, es Goza de todos sus derechos y privilegios. Ahora bien, y tú lo comparas, ¿eh? En decencia, tampoco tenemos referente de desatino ni de, no, ni de no, agresión no, no. de Vamos a de una de llamada frase. telefónica. Adelante, buenos días. Mira, las pasiones políticas sí, están desbordando, ¿eh? Eso no se hace. Buenos días. Sí, buenos, buenos días. días. Eh, Manolo hablo? Hola, Manolo, y... ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Yo siempre he creído. Desde que una vez tuve una formación, eh, políticamente hablando, pero sí me retiré por lo que está sucediendo en la República Dominicana con los políticos, que la política es para servir y también para crecer socialmente. Pero cuando una persona, ¿verdad?, no entiende la política, yo creo que no debe estar en la política. Por ejemplo, en el caso de Fulvio, Fulvio se encojona por todo. Está bien que lo que Dios Lorenzo tiene que ver, a, a, la con prueba totalmente. Pero él, por todo, se pues, enfurece. De antes era con Francis que se paraba por ahí, con una, porque hablaban de Juney. Ya él no se para. Entonces, él tiene que crecer políticamente. Muy bien, yo lo quiero mucho, pero él tiene que entender lo que es la política. ¿Entiendes? Pase buen día. día, pues 30 Maravilla. segundos, Toma. Amado, que no me lo han dado, no me lo han permitido. Mira. Toma tu 30. No, no, 30 segundos lo puedes contar. Va eh, ayer ya con su tema. Nosotros debemos de ser Además, muy cuidadosos. De Nosotros debemos de ser muy cuidadosos. No podemos ser tan ligeros a la hora de hacer enunciados y más a nivel público. Oh. Lorenzo... Es eh, un político, un, es abogado, mucha gente lo conoce acá, milita en el PLD cierto. Entonces llamar a un espacio eh, televisivo y decir que una persona tiene un expediente abierto. Sabemos que él se refirió al tema del narcotráfico. No podemos decir que no acá porque no somos locos, no somos muchachos. Él tiene que demostrar eso. Él tiene que demostrar eso, claro. decir que una persona tiene un expediente abierto en, este, en, este en un tema tan delicado y en un proceso electoral. El daño moral que se le puede hacer a pero, una persona o como se le puede afectar a nivel político, de la, la él debe de sustentar eso. Sí. Él debe sustentar eso y ya cierro ha llamado diciendo, sí, yo supongo que, que esa llamada. información le va a llegar a Franklin. Y me imagino que como dijo Fulvio, va a tomar acciones, pero por Bien. Dios. Así bueno, no. vamos, a, vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos. Buenos días. Buen mm. día. ¿Quién nos habla y de dónde? Juan Pérez, Francis, ¿Eh? Carolina, usted tiene su corrupto preferido. ¡Ay! No enseñen el refajo, que sabemos que le están haciendo un trabajo al perreo. ¿pérez? No, espérate, espérate. Yo soy de la fuerza del pueblo. Yo soy definido. Nosotros no estamos haciendo pantalla. Yo discuto aquí Total. y en los momentos que nosotros podemos estar, con, que podemos estar de acuerdo... Lo estamos, pero en los momentos de desacuerdo Total. es un asunto de derecho de cada quien y debemos respetarnos. Claro. Así Mira, es. es importante que yo recargue esto. Cada uno de nosotros tiene una ideología política o sigue a un, a, un, a un partido. Nosotros no venimos aquí a revestirnos de otra cosa. Somos comunicadores y a través de nuestra comunicación transmitimos un mensaje de acuerdo al tema que nos corresponda. Ustedes se dan cuenta que yo he tenido una posición respecto a los estados de emergencia. Amado tiene otra, Yarjan tiene otra, Carolina tiene otra. Y Fulvio, ahora, jamás podríamos estar enseñando el refajo si usted ha tenido un tiempo escuchándonos cuando yo, nosotros nos hemos identificado. Además, he sido político por más de 20 años. Yo asumí participar en la política, tengo un partido de respaldo, soy presidente provincial, es decir que no hay engaño, yo estoy dando mi así punto es. de vista desde la posición e ideología que yo creo bien, bien. bien, buenos días vamos a una llamada que tenemos acá adelante y eso vale por todo porque claro. cada uno sí, sí, se así que... es. no hay que más, Gracias, más adelante, buenos días buen día equipo buen día, buen día. Eh, es lamentable que este joven Lorenzo Lara coja ese, ese carril Sí. no fue nada Lorenzo porque tú, lo que te, tú estás subiendo a la política y tú estás viendo que ni siquiera el Regidor puede salir en el y tú acogió la vanguardia de la comunicación en San Francisco Macorís contestataria para, para los medios de comunicación, pero te voy a decir algo si tú fueras responsable como Francis, Francis estoy contigo hermano, sí. si tú fueras responsable dijera quién es, yo no voy a decir quién es porque merece, tú sabes tú mereces que yo guarde eso sí, sí. pero ese que te respaldó a ti que estudió conmigo en el liceo ese que te respaldó a ti. oye, tú no podías llegar donde llegaste como candidato a la preelección de, de, del PLD como diputado. Eso no es verdad. Si no, te había metido la mano económicamente. Ese señor, que es un dios en el PLD, que todo el mundo lo conoce, pero no es el nombre... El nombre no tiene que... No es necesario, no es necesario. Si tú fueras responsable, lo dijera, pero tú no eres ningún responsable de nada. Tú lo que te estás tirando es veneno a ahí. Un veneno a correr para que la gente coja eso. La gente estamos decididos ya. Lo dice, nadie va a cambiar. Ya nosotros Los estamos techo altos de cristales. Estamos hartos del PLD. Todo Su el mundo. Aire. Tú no sabes. Tú le preguntas de mano tuya a Hipólito Lari. Te dice Hipólito que lamentablemente que no va a votar por el PLD. Hipólito no vota tu hermano. Hipólito está con Luis. Bueno, y gracias, bien. muchas gracias. Vamos a escuchar a Yerjan ahora. Vamos. Bueno. Adelante. Techo de cristal, me gustó eso. Sí, sí. sí. sí. Los techos de cristal mm. tienen que ser resguardados. No se puede vamos estar a tirando ver. Bien, vamos, vamos a ver. Opción, control master. Se, se olvidó, olvidó la alguien. continuidad. Ya, ya. <risa> No.